Muy buenas, saludos a todos. Estamos aquí en este webinar que lleva por título Educación emocional en entornos digitales, promover relaciones digitales sanas. Y por contextualizar un poco de dónde surge este webinar, eh, quisiera pues, hacer mención a, a todos los que, de alguna manera, han dado forma a, a, que, a, a que este webinar pues, eh, se lleve a cabo. Este webinar forma parte de un monográfico sobre ciberbullying eh, liderado desde Obra San Juan de Deu, Obra Social San Juan de Deu, con eh, el apoyo de Salud Mental 360. Y a partir del trabajo colaborativo eh, se ha logrado, de alguna manera, pues eso, dar forma a este monográfico y esta es una pieza más. Y, eh, dentro del monográfico podéis encontrar diferentes artículos especializados por varios de los colaboradores que participarán hoy también en el webinar, y otros colaboradores que también han participado. Y pues simplemente agradecer a, a toda la gente que se está conectando, y especialmente también desde, la, desde Latinoamérica, por eso vamos a hacer también el webinar en castellano. Y antes de dar paso a los ponentes, quisiera hacer una pequeña presentación también de la aportación que hacemos en este caso desde PDA Bullying, que es la plataforma colaborativa de la que yo formo parte, en concreto, y que también hemos colaborado de, de la elaboración de, de todo este eh, de esta organización de, de este monográfico que os comentaba. En concreto, la plataforma colaborativa PDA Bullying eh, surge de un trabajo inicial eh, desarrollado por Equipser, que es una entidad especializada en educación emocional, precisamente, que desarrolló un modelo de certificación de buenas prácticas eh, que pudo implementar a través de un piloto en siete centros educativos de Barcelona, con el apoyo institucional tanto del Ayuntamiento como de la Diputación como del Consorcio de Educación de Barcelona y eh, con la colaboración en este caso de Save the Children. A partir de este trabajo se pudo desarrollar eh, todo el trabajo de, de un código de buenas prácticas y escaló a lo que es hoy en día esta plataforma colaborativa que da pie también a que entren entidades de todo tipo que intervengan en alguna de las fases de protocolo de prevención, detección o actuación eh, en relación al tema del acoso escolar y el bullying. En este caso, nos vamos a centrar hoy en el tema también de, de las relaciones digitales sanas, en este caso también tema de prevención, detección y actuación del ciberbullying, que es precisamente eh, la especialidad que de alguna manera aportaban las dos entidades que se sumaron posteriormente a esta plataforma colaborativa como entidades gestoras. En concreto, yo formo parte de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, y también a nivel estatal está la Fundación Aprender a Mirar. Son las dos entidades gestoras que, junto a Kipser, eh, colaboramos de, de todo lo que en sí forma parte hoy en día esta plataforma. Eh, una de las herramientas más importantes y que cada vez tiene más visibilidad es el tema ese, precisamente de visibilizar esas buenas prácticas. Al final tenemos un banco de recursos en el que vamos recogiendo todo lo que son eh, los recursos que nos llegan y los que están a nuestro alcance. Podéis encontrar eh, dentro de la página web eh, www.pdabulling.com ese banco de recursos con más de 550 referencias actualmente, pero que se van actualizando semanalmente. Están categorizadas y tanto a, por target, edades, eh, temáticas, etcétera. Al final la idea es que pueda llegar eh, todos estos contenidos alineados de alguna manera con las necesidades que tienen desde los centros educativos, desde los centros deportivos, etcétera, etcétera, tanto desde las administraciones, al final de todos los agentes que, que están implicados en, en este ámbito. Comentar también que el, la parte de, de las entidades adheridas está abierta a que cualquiera pueda eh, suscribirse, por así decirlo, adherirse a esta plataforma de forma totalmente gratuita, podéis acceder a la parte de entidades adheridas y sumaros. Al final es un mecanismo para dar validez al código de buenas prácticas con los indicadores que se reflejan eh, en, en ese apartado, que son 16. Están eh, clasificados por bloques de prevención, detección y actuación y una parte también que le llamamos promoción, que tiene que ver con todo lo que es el marco normativo. Comentar también... Eh, a, a nivel de, de colaboraciones que está, eh, en Latinoamérica, como estaba comentando antes también, eh, eh, dando el agradecimiento a toda la gente que se conecta desde Latinoamérica, que contamos también con la colaboración de ACPAE Colombia, una entidad que, con la que venimos colaborando también y que se ha certificado en buenas prácticas y que nos está ayudando también a desarrollar durante este año un, un unos debates interprofesionales para el desarrollo de un diccionario de consenso de, de todo lo que son las violencias en diferentes ámbitos. El primer eh, debate ya tuvo lugar hace un, un, unos días y ya está programado para el siguiente para el 27 de abril. También podéis acceder a través de ahí. El siguiente será específicamente del ámbito de las violencias sexuales. Y sin más, también comentar, el tema de certificación de buenas prácticas eh, que va orientado no únicamente a centros educativos como inicialmente se había eh, diseñado, sino que se ha abierto también y desde hace eh, poco tiempo también contamos con el primer protocolo directamente que surge con el certificado de buenas prácticas que se ha dado en Playa de Aro, en el municipio de Playa de Aro. ...de Cataluña, en el que directamente el protocolo cuenta ya con, con este certificado de buenas prácticas... ...y ha sido eh, publicado ahora recientemente, también lo podéis encontrar en la sección de noticias. Eh, comentar también en el tema que hoy nos centramos, que es el de la educación emocional en entornos digitales... ...que normalmente nos encontramos con especialización en el tema de educación emocional por un lado... ...como en este caso también era el ejemplo que comentaba de Kipser... Y por otro lado, de especialistas también de todo lo que es la parte más de TIC eh, y, de, y del uso de pantallas, como en este caso también la Fundación Aprender a Mirar y la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales, que tienen un programa específico de prevención de ciberbullying y de todo lo que es un programa de educación audiovisual para la alfabetización mediática. Aquí el, el motivo al final ha sido el de que estos dos, estas dos especializaciones confluyan de alguna manera porque al final hemos visto la necesidad de que ambas han de ir de la mano. Quisiera, antes de dar paso a los ponentes, dar dos tres ejemplos rápidos de, de contenidos que van un poco en esta línea. Eh, por un lado, de hecho, acabamos de recogerlo en el banco de recursos justo hoy, en un programa que se llama 123 EMUSIO, que lo podéis encontrar, es una de las últimas referencias, básicamente... Consiste en una serie de actividades que se desarrollan eh, a, ni a nivel de, tanto de las familias como de las aulas, para la, las edades más tempranas. En este sentido, desde la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales y desde la Fundación aprender a Mirar, también hemos impulsado un programa que se llama Wi-Fi, que es precisamente también en esta línea de, de promover la, la educación emocional desde las edades más tempranas, desde los tres hasta los 6 años. En este caso, pues en colaboración también con otras entidades, como pueden ser, por ejemplo, el libro infantil del diario de Lola, de José Antonio Luengo, que es de la editorial Sentir. Y sin más, ahora sí que ya quiero dar paso a, a los ponentes. Por un lado vamos a tener a Coral Regí, que es la antigua directora de la escuela Virulay y está implicada en todo el ámbito de transformación educativa. Ella nos va a aportar el enfoque, de alguna manera, desde, el, desde este ámbito educativo, cuál es este, el rol de los docentes que deben eh, asumir eh, en relación a, a todas estas problemáticas, y no solo de los docentes, sino también de las familias. Y nos aportará pues, pautas para prevenir eh, las prácticas inadecuadas y establecer relaciones sanas en el entorno digital. Por otro lado, también tenemos a Magalí Permañé, que es, de, es fundadora de la cooperativa NUSC, que es una de las entidades también adheridas a la plataforma PDAULIN, y tienen varios proyectos que ya nos explicará posteriormente, eh, centrados en el ámbito del teatro, y en particular ella nos aportará eh, todo el enfoque desde la, desde la perspectiva de los jóvenes, y de cuáles son sus preocupaciones, cómo trabajar para romper las relaciones de poder, y qué miedos y mitos se asocian a las dinámicas de grupo. Y, por último, vamos a tener también a Jordi Bernabeu. Eh, él es psicólogo de la División de Salud Mental de la Fundación Altaya de Manresa y es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic. Él nos aportará eh, una visión en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tema de los riesgos de la hiperemocionalidad de las redes y el mundo digital y nos ofrecerá pues, un contrapunto a lo que es la educación emocional más vacía y, en este caso, adaptada al tema de, de las pantallas, que es el que nos toca hoy. Sin más, eh, doy paso a la primera ponente, que va a ser Cural Regi. Muy buenas. Hola, buenas ¿Cómo? tardes. Bueno, gracias Alejandro, muchas gracias por, vuestra, eh, por la organización.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 este tema. Igual, Alejandro, me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, lo siento. ¿eh? Vamos bien, vamos bien. De vale, momento perfecto. vamos en tiempo. Muchas perfecto. gracias, Coral, Regi, por tus aportaciones, muy interesantes. He tomado nota de un par de cuestiones que luego, cuando tengamos tiempo de debate, eh, tendremos tiempo de, de comentar. Recordar a, a todos los asistentes que podéis plantear vuestras preguntas en el chat y al finalizar las tres ponencias recogeremos esas preguntas y abriremos debate abierto.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 para dar como algunos elementos, sino luego en el debate ya vamos a Genial Magali, muchísimas gracias. Damos paso rápidamente a Jordi Bernabeu. Eh, buenas tardes, ¿se me escucha bien en principio? Sí, perfecto.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 como tendría que ser. Perdonar si he sido como muy sintético, pero un poco para atendernos al debate, yo lo dejaría aquí eh, para acabar. Muchas gracias por vuestra atención y encantado de discutirlo si es, si es oportuno. Gracias, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Ahora sí que abriríamos también debate, turno de debate tanto con Coral como con Magalí y vamos a pasar a plantear algunas de las preguntas que nos han llegado. Por un lado nos decían que cuando hablábamos Jóvenes y redes, muchas veces ponemos el foco en la cantidad de horas, más que en el uso que hacen. ¿Cómo acompañarlos para un uso responsable de la tecnología? Abierta a cualquiera de vosotros que quiera dar respuesta. Bueno, yo, yo si queréis, no, no por, por, por ganas de protagonismo, ¿eh? pero sí un poco por, por, por el... El punto de partida profesional, parte de nuestra responsabilidad es atender a chicos y chicas, ¿no? que, que el motivo de consulta es precisamente la preocupación por el uso que, que tienen el tiempo en las redes. Yo creo que nos equivocaríamos... Entre comillas, si centráramos el programa desde la, de las redes desde una perspectiva solo de cantidad de horas a la que uno destina. ¿no? Obviamente las horas destinadas es, es, es una variable crítica, pero precisamente en la línea de lo que decía antes Coral, ¿no? y, y, y en un momento donde tendemos a, a simplificar conceptos que precisamente son muy complejos, uno tiene un problema, y perdonar la, la facilidad de la frase, cuando tiene repercusiones negativas. Tú puedes estar muchas horas, pero si funcionas en tus diferentes dimensiones, no necesariamente las horas correlacionan con un uso problemático. El uso problemático correlaciona precisamente con el grado de impacto de interferencia que esto genera en tu vida y, entre comillas, en la de tu entorno. Genial. Otra pregunta que nos llegaba en relación también a lo que comentaba Magalí de la cultura de grupo. Eh, ¿Es bueno visibilizar las reglas invisibles para tomar conciencia de los mitos que justifican el acoso? Y por otro lado, ¿esta dinámica de los grupos, que está muy claro cómo funciona en vivo, funciona igual en el ámbito digital y en las redes sociales? Yo creo que, que sí que es bueno. Lo que pasa es que hay que hacerlo con calma. No es ahora vengo y digo yo, persona adulta, profesora, veo esto y esto es así y lo tenéis que cambiar sino cómo trabajamos en el día a día y desde el ejemplo también, como comentaba Coral, a que se den cuenta, ¿no? a, a ir cuestionando, a, a ir preguntando, a plantear dinámicas que ayuden a visibilizar estas normas, a también no demonizar a los jóvenes y adolescentes, ¿no? que también vivimos en un mundo muy adultocentrista, que a veces, sobre todo en la adolescencia, depende de cómo se plantee, es, ya están otra vez ¿no? los adultos dándome una moral. Entonces, para mí, yo por eso planteaba también qué relación tenemos nosotras, personas adultas, con todo esto y cómo lo compartimos también con nuestros jóvenes. Porque en el momento en que nosotros también podemos, ponemos un poquito nuestra carne en el asador, ¿no? cuidando y que nos, no estamos en el mismo rol, eh, quizás es más fácil explorar con ese grupo o acompañar a ese grupo a que explore esas dinámicas. Y no solamente a que las explore, sino que conecten un poco con... Y esto a mí, un poco lo decía Jordi, ¿cómo me hace sentir? cómo estoy, ¿no? el detectar el dolor, al final a mí me gusta hablar de dolor, no es que me guste porque el rollo de la violencia y de la prevención de la violencia muchas veces entras en un aula y ya está la charla, ¿no? te, te, te reciben así y es no, vamos a ver, porque en general a la gente no nos gusta sentir dolor ¿no? eh, lo que pasa es que muchas veces no lo tenemos identificado entonces para mí sí, hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo que no se trabaja en un día ¿no? y también poniendo nuestra parte nuestra reflexión como adultas y la parte de si, se, si, se, si funciona igual en, en el ámbito virtual, claro, en el ámbito virtual aquí hablamos, empezamos a hablar de muchísimas cosas no y, y también los conceptos se mezclan, no porque ciberacoso, eh, estamos hablando de ciberbullying o puede ser un acoso de alguien eh, desconocido, de una persona adulta, entonces aquí las dinámicas cambian. A mí lo que me parece importante si hablamos de un ciberacoso que tiene su origen en el entorno educativo, que yo comparto con Coral, que, que las fronteras dentro y fuera del entorno educativo están ya difusas ¿no? y que lo tenemos que entender así. Creo que lo que pasa en los canales virtuales es que amplifican estas dinámicas. Amplifican el dolor eh, de la persona que sufre violencia. Amplifican la falta de empatía que ya la sociedad nos empuja a, a no tener. Amplifican eh, las desigualdades o las presiones sociales que tienen que ver eh, ya sea cosas que también se han comentado, ¿no? Con la imagen propia, como cómo me ven, cómo me muestro, esta, estas fotos de Instagram, que, que es, ¿no? Y amplifican esta noción, y para mí es muy característica del entorno de las redes sociales, este, esta especie de norma de que todos tenemos que estar siempre bien, ¿no? Y estupendas y con la mejor pose. Entonces, es aún más difícil romper este silencio cuando todas las redes te empujan a... Eh, un poco sonríale a la vida que todo va bien. Entonces, para mí es un, una parte de amplificación. No sé, Coral, si quieres añadir. Sí, no, un tema, y como a mí se me ha presentado como persona que, que está trabajando en temas de transformación educativa, muchas veces, pues estos días además con los temas de los currículums, etc., los alumnos no aprenden las cosas ni las hacen suyas, y menos cuando estamos hablando de temas emocionales porque se lo digamos. Yo ahí en ese sentido eh, soy muy crítica con ¿no? pues hacer una lección sobre convivencia, establecer una, una charla sobre redes sociales. Eso, eso es un bañito de superficialidad que a algún alumno igual le llega, pero no ayuda a cambiar. Es decir, lo que nosotros hemos de hacer es establecer dinámicas donde sean ellos. Me ha gustado mucho la propuesta que ha hecho Jordi de cómo los chavales verbalizan lo que representa para ellos. Y es eso, es que al final sean ellos los que los pongamos en situaciones en las que tomen el protagonismo de cuestionarse cómo son sus relaciones sociales, qué relación tienen con las redes, eh, qué cosas son las que les duele. Y yo ahí sí creo que hemos de ser capaces de trabajar nosotros y con los alumnos con una actitud de escucha, que no es escuchar lo que se dice, sino es esa actitud de escuchar lo que se siente, lo que se vive, y ahí los educadores hemos de tener en estos momentos además una especial sensibilidad. ¿no? Eso nos ha pasado en los tiempos, de los tiempos de la pandemia, donde la vinculación era a través de la pantalla y a veces eso requería pues es una percepción que es una, un nivel de sensibilidad que yo creo que hoy en día un buen educador se le da a pedir, ¿no? de ser muy sensible a los modelos de relación. Y, a la, y estar detectando, ser capaz de detectar lo que duele porque yo creo que eso al final es lo que te tiene que provocar el cambio. Estoy de acuerdo con Jordi que normas, eh, no sé qué, de tantas horas de uso, media hora al día, eh, no sé qué, eso al final no es lo determinante. Por ligar también lo que antes estabas comentando, Coral, en, en tu intervención, con un recurso que nos hicieron llegar desde NUS Cooperativa y que recogimos en PDA Bullying, que era en relación a, a la gordofobia. Tú comentabas antes el tema de la imagen personal y desde NUS Cooperativa hemos publicado en el Banco de Recursos un artículo que tienen en el que hablan directamente de, de este tema y recogen una guía y un montón de información sobre el tema, eh, simplemente por comentarlo para que cualquiera que, que quiera profundizar en el tema. Pero me parecía curioso ¿no? que coincidíais en este sentido en el tema de la imagen personal y cómo esto influye en este caso en la identidad digital de, de los jóvenes. Fijaos que muchas veces, muchas situaciones de bullying vienen de aspectos físicos de la persona, ¿no? Los compañeros se meten con un mote, con no sé qué, con aspectos físicos. Claro, eso es un aspecto que, que por supuesto es determinante. No conozco este recurso, pero me parece muy interesante. Luego también comentabas otro tema importante, que es el tema de la autoridad de, del profesorado en el aula. Y precisamente en el monográfico que incluye eh, este webinar, eh, había un, un testimonio de una chica que se llama Lucía del Alba, que precisamente ella eh, verbalizaba el problema que le había ocasionado, que la figura del profesor en este caso la había de alguna manera como machacado y, la, y le había puesto el foco a ella para que de alguna manera el, el acoso de, de, del aula se centrase en su figura por de alguna manera minusvalurar. Su, sus capacidades en este sentido también que algo que puedas aportar en este sentido. No y yo es que además yo creo que es una cosa que es especialmente grave que muchas veces da mucha vergüenza de hablarla porque parece no realmente esto es eh, pues una cosa que no se puede hablar el educador siempre lo hace todo bien y no es verdad porque muchas y muchas veces no lo hacen bien algunos educadores por miedo por falta de recursos y ahí hay que trabajar por supuesto la formación de estos educadores para que tengan estos recursos. Pero es muy típico, y todos hacemos memoria de nuestros recuerdos como alumnos, o incluso a veces de actitudes que hemos tenido nosotros como profesores, ironizar, reírte de ir un alumno, ser sarcástico. Claro, eso es, eso es pero es que se es establecen modelos de relaciones que además, claro, actúan como protectores de una cierta autoridad porque a partir de ahí los alumnos dicen, yo con este profesor no me meto, porque se me va a ridiculizar, yo con este profesor no hago no sé qué, porque lo que va a hacer, y a partir de ahí se convierte como una manera de relacionarse por reírte de un compañero porque hace algo mal, porque no sé qué, porque va, yo qué sé, porque lleva la chaqueta puesta de no sé qué, un profesor se ríe de un alumno como va vestido, yo he visto actitudes de este tipo, yo ahí eso creo, bueno, a mí me duele mucho y creo que hemos de ser, hemos de ser conscientes de, lo, de nuestro modelo para asegurar que esto no, no se repite. Sí, de hecho a nosotros nos han llegado algunas consultas referentes a este tema y en concreto una de ellas venía con un dibujo que ilustraba perfectamente lo que le estaba pasando en este caso a un menor, que, que de alguna manera pues eso estaba recibiendo esos inputs. Eh, sí que otra pregunta que llegaba por aquí, eh, que preguntaban el tema de cómo trabajar eh, con las familias cuando se hace tan difícil reconocer y, eh, que participen en las actividades. Esto ligado también a lo que comentabas de que las acciones puntuales a veces no son todo lo efectivas que, que se querría y que al final se requieren de programas globales o de un abordaje integral. Eh, aquí sí que me gustaría hacer un inciso de, de que dentro del de Banco de Recursos también pueden encontrar algunos programas eh, precisamente que van en esta línea. Hay uno en concreto que se llama Siempre Atentos, son 42. Eh, videocuentos, cada uno de ellos, para trabajar aspectos específicos del tema de educación emocional. con lo cual, al final, hay estos recursos. Simplemente hay que, eh, de alguna manera, hacérselos llegar a, al profesorado y a los centros para que los apliquen. Y en esta línea, pues eh, ¿cómo hacer llegar esto también a las familias? Lo primero, además, es yo creo que es escucharles y ponerlos en contexto. Porque muchas veces eh, las familias de los agresores, eluden el tema eh, y muchas veces las familias de los agredidos o lo minimizan o lo maximalizan y cualquier cosa de estas provoca dolor cuando además hay un tema que además los que hemos trabajado en esto, hemos trabajado en la escuela hemos trabajado en, en la detección de estos temas, es muy evidente muchas veces los roles de alumno agredido, alumno agresor eh, se, se intercambian porque justamente es una de las maneras de defenderse ¿no? se, volver a ser entonces tú el agresor ahí el trabajo con las familias, el asegurar que tampoco hay roles, que en la familia tampoco se establecen roles de convivencia negativa y, por supuesto, los roles de a veces o de personas muy sumisas, a veces esto se da sobre todo en caso de, ma de madres o al revés, o en el caso de padres pues, muy agresores, claro, eso establece ya modelos de conducta que después es muy complicado. No estamos hablando hoy de esto, pero bueno, sería el tema de los modelos que esto después trasciende en los ejemplos de parejas ¿no? que también se da con parejas de jóvenes, ¿no? de, de adolescentes que tienen relaciones absolutamente viciadas por, esa, por esos modelos que han visto en las películas o han visto el, con sus familias. Pues sin más yo creo que vamos a poner ya a punto final porque el tiempo al final se nos ha echado encima, y ya no podemos alargar más el debate, la verdad que es una pena porque estaban saliendo temas muy interesantes pero tenemos que dejarlo aquí, agradeceros las intervenciones y a todos los asistentes y la, que, que esperamos que, que el contenido del webinar eh, os, os sirva y recordaros que lo vais a encontrar publicado junto con el resto de contenidos de, que forman el monográfico, en el que encontraréis también artículos tanto de Coral Regi como de Jordi Bernabeu como uno en el que también a, aportamos toda la parte de, de actuación en relación al ciberbullying, desde PDA Bullying, junto con Ramiro Ortegón y un servidor, Alejandro Esteban Y agradecer a Obras Social San Joan de Deu y Son360 eh, Salud Mental, que como organizadores de todo el monográfico y, y del webinar, pues han dado pie a que tengamos este espacio de debate. Muchas gracias y... Que no sea el último. Hasta la próxima. Muchas sí. gracias. Hasta la próxima.